Felipe, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal va todo? Muy bien, ¿y cómo están todos? Veo bastantes unidos a la sesión, lo cual me parece fantástico. Así es, yo también veo mucha gente. Además, no sé si ya les habías contado, Karen, pero hoy no vamos a estar nosotros solos, sino que hay un invitado especial. La sorpresa es toda tuya, yo deje esa Tom sorpresa está. para que la vieras tú. Total, total. Todos conocen a Karen, gerente de producto en Motorola, Colombia, pero no va a haber un solo gerente de producto. También vamos a tener un segundo que viene de una compañía que realmente está en el corazón de todos los smartphones. Es muy conocida y reconocida por todos los que tienen smartphones que realmente rinden muy bien. Y ahorita lo verán cuando lleguen. Porque, Karen, tú me vas a corregir, pero el corazón... ¡Wow! Y acá llegó Ricardo Anaya, de Qualcomm ¿Qué tal? Latinoamérica. ¿Cómo estás? Hola, contentísimo de estar aquí con ustedes. Gracias por invitarme. Hola, Ricardo. Qué bueno que estés Hola, con Karen. nosotros hoy. Qué gusto, qué gusto saludarlos. Abramos. Bueno, Ri Ricardo es el gerente de producto de Qualcomm en Latinoamérica. Y hoy vamos a hablar de un tema que a todos los usuarios les debe importar, y es el corazón del smartphone. Muchos dicen que esto es algo muy técnico, muy tequi, pero en realidad no, es algo fundamental que todo el mundo debe saber, ¿no, Ricardo? O sea, ¿qué tanta injerencia tiene el procesador, que para muchos es como el cerebro en un smartphone? Mira, fíjate que hay detalles, hay detalles importantes. El procesador, nosotros ya en Qualcomm le hablamos de plataformas completas. No ya no es nada más es un procesador una plataforma donde el procesador, fíjate, es el sigue siendo es como el 15 o 20 por ciento de toda la plataforma de todo el cuadrito que es el cerebro de los smartphones de lo que está dentro de los smartphones y el procesador es 15 dentro de la plataforma también está mira la tarje, el procesador de gráficos todo lo que ves con las pantallas el sistema operativo los juegos las aplicaciones la, las cámaras. Las cámaras van conectadas directamente al procesador. Todos los sensores. Sabes que tu teléfono está sensando temperatura, la posición, acelerómetros, giroscopios, cómo está, si lo tienes boca abajo, boca arriba, moviendo. Eso va conectado directamente al procesador. Las conexiones a todas las redes que tienes, que son celulares, 2G, 3G, 4G, 5G, cuando estemos listos, los Bluetooth, Wi-Fi, los el GPS, la ubicación, todo eso está controlado, entonces imagínate la importancia que tiene, hasta el refresco de la pantalla, cada cuánto se está refrescando la pantalla, qué tipo de pantalla utilizas, la cantidad de memoria que soporta, hasta la carga, ¿no? La carga, qué tanto administras de carga, cuánto le estás administrando de carga, cómo le estás utilizando, cómo la asignas a cada uno de las cosas que está haciendo el teléfono. Acuérdate que está haciendo multitask. Un teléfono está haciendo muchas aplicaciones, está corriendo un sistema operativo, está conectado a varias redes y de casualidad alguien te habla por teléfono, entonces también tiene que estar listo. Y todo eso está dentro de nuestras plataformas que son de un centímetro por un centímetro de escasos dos milímetros de espesor. Y hay millones de transistores adentro de eso. Ricardo, ahora que lo mencionas, ¿Qué tan importante es eso de los nanómetros y también los núcleos? Porque las tías en todas las reuniones, eh, cada vez que hacemos eh, algún tipo de evento, los lectores, de este, etcétera, también nos dicen, oiga, yo quiero entender esto de los núcleos y esto de los nanómetros, ¿cómo afectan mi rendimiento? Claro que sí. Mira, fíjate que los nanómetros, cuando hablas de nanómetros, es el proceso con el que se construyen los, los millones de transistores que están, eh, que están dentro del procesador, dentro de la plataforma. Y mientras más pequeño, es la referencia, mientras más pequeño sea el transistor, caben más. También mientras más pequeño, consume menos energía. Entonces, es muy, cada vez, es, por eso es una carrera que tenemos cada vez hacerlos más y más y más pequeños, para poder, porque mientras más pequeños, puedes hacer más cosas y puedes consumir menos energía. Ahora, la parte de los núcleos es algo bien interesante. Hay una forma que, lo puedo, que te lo puedo explicar para que, para, este... De manera más sencilla. Los núcleos son como motores también. Entonces, imagínate que vas a a un aeropuerto y hay dos aviones a los que te tienes que subir. Y uno de esos aviones tiene cuatro hélices. Y dices, bueno, son cuatro hélices, tiene cuatro motores, pero el de al lado tiene dos turbinas. ¿En cuál te sentirías más cómodo? ¿Cuál, cuál escogerías de los dos? ¿El que tiene cuatro porque tiene más o, porque, o do, uno que tiene dos turbinas? ¿No? Entonces... <risa> Así ha ido evolucionando, así están evolucionando. Entonces, el número, de, el número de, este, de núcleos ya no es tan relevante. Ya estamos decidiendo, tenemos de hecho algunos que están utilizando un núcleo muy grande, un núcleo poderoso acompañado de varios pequeños cuando necesitas dividir la carga. Son como motores que están que están haciendo, imagínate que quieres cargar algo. Si tú vas, eh, mira, si tú vas a llevar eh, de un lado a otro, una, un, es como... Hay una hay una analogía interesante, retomándola en motores, imagínate que quieres llevar un sobre de un lado a otro, te lo llevas en una bicicleta, entonces activas un procesador, que un, un núcleo que es una bicicleta, pero ahora quieres procesar un video que es muy pesado, entonces lo subes a un camión, y entonces esos es otro, son otros núcleos que están trabajando, o quieres llevarte un paquete mediano, entonces lo subes a un auto, y entonces así es así es como está trabajando, entonces los núcleos... Más vale tener una especialización. ya estamos llegando a un punto en donde están siendo procesos especializados el de los gráficos, el de la cámara, el de los sensores, el de la inteligencia artificial, el de la voz, el del audio, cada uno de ellos están tomando su parte y los, y el núcleo se vuelve pues un, un asignador de tareas. No ahora tú entras tu proceso entra tu procesador entra y hace esta cosa. Entonces ya hay que ponerle más atención a cómo ha ido evolucionando la tecnología, hacia dónde están haciendo, qué más están haciendo, y a vivir las experiencias. Es ¿sí? ve el teléfono, velo cómo fluye la pantalla, toma una foto, cada, cómo, qué tanto te tardas en tomar una foto y la otra, ¿no? Sí, eso es súper importante, ¿no? Sobre todo es los súper... fotógrafos que van al lado salvaje, que van a la naturaleza y que ese clic a veces se demora y ya se fue el ave que, que, que se, quería se fue. retratar gravísimo. No, correcto. Y ahora tienes los, los teléfonos, tienen capacidad de, de fotografías de alto muchos megapíxeles. Entonces, cuando las pones y tu galería empieza a sumar fotos, de verdad, ahí vas a ver la capacidad de procesamiento cuando empieza a ver una foto, otra foto, qué tan rápido las mueves, qué tan rápido se enfocan, me aparecen. Eso, hagan esa prueba y verán cómo en, en los procesadores, en lo, aquí en los Motorola, trabajamos muy cercano con Motorola para que esto sea una experiencia impecable. Tomas las fotos, toma la foto en baja luz, eso ahí cuando, re, cuando el reto es en poca luz. Eh, y también a tomar ejemplos de los modos portrait, enfocar, qué tanto se tarda en enfocar, ahí es, te, vas, te vas dando cuenta la calidad del equipo que viene desde el procesador. Y es un trabajo en conjunto, no es el procesador únicamente, es un trabajo con las marcas, es un trabajo que hacemos juntos, son miles de personas trabajando. O sea, poner a punto una cámara en un teléfono son de verdad miles de personas y hasta varias compañías trabajando para que sea esa foto bonita que tomas, esa foto que se enfoca rápidamente y la tomas y vives y los detalles y hasta el último detalle. Bueno. Sí, claro, y... yo acá Voy a meter la cuchara. Exacto. Pues hay una pregunta muy, muy recurrente que siempre no, no, no los usuarios nos, se acercan y nos preguntan cuando lo, hacemos los lanzamientos y demás. Y es, en esos teléfonos que tenemos varios núcleos, ¿se utiliza siempre todos los, los núcleos o dependiendo de cada función se utiliza un núcleo o algo para ahorrar eh, energéticamente los recursos? Esa es una pregunta que siempre están los usuarios. Fíjate que es, qué buena pregunta, y efectivamente, eso es lo que hacemos, casi, dependiendo de los equipos, hay algunos que utilizan dos, hay algunos que utilizan cuatro, eh, hay algunos que tenemos ocho en total, pero son dos que están los principales, o cuatro que están funcionando, y solo cuando requieres una tarea más pesada, como un juego, o una edición de video, una edición de foto, es cuando activas los otros. Y es como, y eso también no nada más es este por por capacidad de procesamiento, también es por consumo de energía, ¿no? Para mientras, más, mientras más estés ocupando más cores o consumen más energía, la batería se, se va más rápido. Entonces, esto tiene, es un balance, es el yin y el yang entre, <risa> en hacer en hacer que las cosas funcionen bien, pero con el, con el mínimo consumo de energía para que también la batería dure lo más posible. Bueno, y ahí, ahora que tenemos a Karen acá y que claramente está que se habla. A, a empezar a hablar de los equipos, porque tenemos unos muy potentes, realmente nuevos en el mercado y que seguramente van a dar bastante de qué hablar, ¿sí? En pantalla tenemos el Moto G60, que tiene un Snapdragon 730G. Ricardo, 732. esa G... 732. 732. G, esa, esa G Cuéntanos de qué es, porque es una letra que para muchos gamers va a ser importante eh, Exacto, mira, fíjate que en, en Qualcomm, nuestras plataformas, en nuestra plataforma Snapdragon La serie, todos los que dicen que empiezan con un número 8 es la gama Premium ¿no? Tienen algún 8 es la gama Premium eh, Después viene la, la serie 7, que es donde está el del el G60, el 732 Pero las la, la gama 7, la serie 7 es una gama que creamos especialmente para aquellos que les en, que les gusta jugar. El G es, como ya lo dijiste, ya lo sospechabas, significa gaming. Está optimizado para gaming. ¿Pero qué significa que esté optimizado para gaming? Es que tiene dentro, desde el mismo procesador, desde los mismos, el, el, el dentro de la plataforma, está un procesador gráfico, que es un referente para muchos que se llama Adrino. Y, y, la, y los Adrino, la versión de Adrino que trae el 732G... Es, está optimizada para juegos con los gráficos, en la forma en cómo se despliegan los píxeles en la pantalla cuando estás jugando, cómo se hacen esas multicapas en cada uno de esos juegos que se pongan de manera óptima, que hasta hasta el touch, no, que el touch sea más rápido, la conexión que tenga preferencia para evitar es que tengas la mejor conexión, tener, evitar los, la, la, tener la menor latencia posible para jugar, los gamers saben que es la importancia de la latencia, y eh, todo cómo se cómo se procesan los colores de manera óptima y con un buen consumo de energía para que también no te acabe la batería te puedas aventar un torneo completo con tu teléfono jugando entonces esta esta gama está optimizada para eso y es es no es tiene no es lo más alto que tenemos pero es lo casi lo más cercano a lo más alto que tenemos porque cuando un teléfono es bueno y eso que sepan todos los usuarios cuando un teléfono hace juegos es bueno jugando es bueno para todo los, Ricardo, gex, los ¿no? juegos son son muy son muy pesados. Ricardo, algo que muchas veces pasa es que los papás son los que compran los teléfonos para los gamers jóvenes y demás. Pero para ellos este concepto de la latencia no es muy claro. O sea, el niño seguramente entiende la diferencia que hay entre el tiempo cuando hace clic y cuando lo están matando, porque el proceso no es bueno. Pero cuéntale a esos papás cómo funciona esto. Pues mira, fíjate que... Eh... Hay, en, en términos de cuando estamos en, eh, transmitiendo datos, eh, hablamos mucho de cuántos megabits tienes, ¿no? Megabits o ya estamos en algunos casos gigabits. Pero cuando haces estos datos tienes, es qué tamaño, es que imagínatelo como si los datos, como si fuera una manguera que lleva agua. Entonces, es el tamaño de la manguera. Qué tan grande es esa para ver qué tantos datos pasan. Pero la latencia es qué tan rápido pasan los, esa agua de un extremo de la manguera al otro. Qué tan rápido llegan los datos de donde estás jugando a mi teléfono a donde estoy jugando ahora. Y eso es muy importante porque esa es la diferencia que te va a hacer si tú matas a alguien, le ganas a alguien, eres el primero en llegar o alguien te toma por sorpresa porque no alcanzaste a escuchar que venía y ya perdiste porque ya, ya no lo viste. Entonces la latencia en la parte de juegos es muy importante para que estés siempre al pendiente de lo que está pasando, que seas el primero en enterarte de lo que están pasando en las cosas, que seas el que tenga inclusive la ventaja por tener una menor latencia. Y eso es algo que que, que hacemos, que, que nos gusta optimizar en los juegos. Cuando escu cuando vean los, todos los gamers, yo escucho, y bueno, yo juego también, y escucho mucho de los gamers más más ávidos, porque no soy yo tan ávidos, nada más juego ocasionalmente, pero los los, los gamers de, de, de, de, de hueso colorado decimos aquí en México más más intensos los más acérrimos, lo más acérrimos, ellos les es, los escuchan decir, mira, ya lo vi, ya vi al otro, ya vi al otro que viene por ahí, ya lo vi, lo vi primero yo y entonces tomas acciones y y tienes unos segunditos de ventaja y hasta ese hasta la forma de cuando le estás apretando la pantalla, le estás apretando fuerte, esas esas tienes algunos Pequeños segundos de ventaja que también te va, so que, que, que a nivel profesional pueden ser la diferencia. Claro, entre la vida y la muerte, o inclusive en los juegos de, de carros. De torneo, de, de torneo, torneo ¿sí? entre ganar de un torneo. torneo. Ah, oh, suele pasar mucho. Pero ahora, Ricardo, tú hablaste de un punto que poco se ha tocado y es el sonido. ¿Qué ventajas tenemos? Ah, claro. Mira, el sonido, el sonido no es no nada más es ver cómo lo tomas qué tanto lo qué tanto qué tanto estás viendo la pantalla qué tanto te pones el sonido eh, y trabajamos también mucho con, con, con Motorola es muy importante lo vas a ver en las en, eh, Motorola es muy bueno haciendo bocinas el sonido estéreo que trae el, el, el, el, el los los teléfonos ya traen sonido que lo pueden hacer bastante bien bastante envolvente pero ocupan nuestros chips también, que Qualcomm no nada más hace el procesador, sino hace los chips con el que te conectas a las generaciones, a Wi-Fi, también al de Bluetooth. Entonces, si tú te pones una bocina, unos audífonos Bluetooth, vas a empezar a tener unos, vas a tener una, un audio dirigido hacia un oído y un audio dirigido hacia el otro oído y vas a tener esa experiencia muy estéreo, verdaderamente estéreo real que te va a dar que te va a dar diferencia para que como decís, como es muy bien le pusiste atención que escuches si alguien viene por un lado o por el otro cuando estás jugando. Y eso, también teniendo un buen equipo de audio, una buena conexión de audio, es otra otra buena ventaja. Ricardo, cuando hablamos de la gama un poco más alta, ¿cierto? Y como ustedes uh -huh. verán, acá yo estoy proyectando precisamente desde un Moto G200 con la plataforma Ready for. Ya empezamos a hablar a otro nivel, ¿no? Ya estamos hablando de un Snapdragon 8, 8, plus, 5G. Y acá todos van a saltar y van a decir, pero yo para qué quiero un 5G si no ha llegado uh -huh. esa conectividad al país. Pero tengo entendido que tiene más ventajas además de eso, ¿no? Por supuesto. Mira, fíjate que cada 10 años cambiamos de generación. Y ahorita estamos para la quinta. Ya la tenemos a la vuelta de la esquina. En México la lanzamos hace unos una, hace unas semanas apenas. Colombia está trabajando, ¿eh? No creas, no están lejos, no están muy atrás. Todos cerca. Tienen, todo el mundo tiene, la, mira, todos a nivel mundial es una ola que es inevitable, no es, la pregunta no es si viene o no 5G, es cuándo. Así, así estamos, ¿no? Entonces, pero eh, cuando avanzan los teléfonos vienen eh, avances mucho más, eh, vienen en paralelo muchas cosas. Sobre, por ejemplo, avances en cámaras, ahora estos podrías llegar a Pero, 200 espérame. megapíxeles. hay algo a nivel de conectividad, ¿no? Y es Ah, sí, no ah, claro. El claro, 4G claro. es muy rápido, ¿no? Mira, eh, qué, bueno que, qué bueno que me recuerdes esta parte. El Ahorita estamos en la red, en Colombia están en la red 4G, 4G avanzada, ¿no? Entonces, el un tel, la red 5G a nivel mundial está basada en una red 4G y es ponerlo como un, como un canal alterno, como un carril alterno, como hacer un... un, un Poner una, un, un segundo piso de algún de algún de este, de alguna autopista, de alguna autovía, para que pasen más datos. Entonces, eh, pero utilizas un 4G. Entonces, los que haces, los que son 5G, utilizan al máximo, y vas a tener, pero una experiencia muy buena, lo más que puedes sacarle al 4.5G. Entonces, si es 5G, adem a, no nada más es 5G, es un muy buen 4G. Entonces, y, y de hecho, 4G, 3G y hasta 2G todavía. Pero okay. los que son 5G te garantizan que tienes una muy buena conexión, vas a tomar al máximo. Y cuando y, y la ventaja de ser 5G es que cuando que están las, las redes muy cerca, cuando estén listas, no van a tener ni que hacer nada. ¿eh? se va a prender, Ya nada más les van a decir, ya está lista la red y los teléfonos automáticamente se conectan y van a verles experiencia de tener ahora un nuevo un canal adicional de datos para que puedan tomar, hacer streaming, bajar videos... Fíjate que para, para, para entender qué es, la, qué es la red 5G, la red 4G habilitó el streaming de audio. Gracias a que hay una red 4G, podemos tener podcast, podemos escuchar música de cualquier plataforma, de Google, de Amazon, de Apple, de los que quieras. Trata de hacer una 3G y, y, y ya no puedes, se hace, se, se, se hace lenta. Entonces, la red 4G eh, habilitó esto. La red 5G va a hacer lo mismo, pero para video de alta calidad. Esa es una forma de entender muy fácil y la relevancia de por qué es importante una red 5G. Ricardo, Ricardo ah, Ay, sigue, yo también tengo otra pregunta y es, oh, justo que estás hablando de video, ¿no? y justo lo mencionaba Felipe, pues en ese Moto G200 g nosotros tenemos una solución muy importante de moto, ¿no? Eh, que hace la diferencia y es ready for, ¿no? donde podemos proyectar cualquier contenido, imágenes, video, juegos, a pantallas externas, una pantalla de televisión, como lo está mostrando Felipe. Ajá. ¿Por qué es tan importante tener un procesador detrás que nos respalde toda esa solución, esa funcionalidad? Porque a veces los usuarios no, no se dan cuenta detrás, ah, gracias a que se lleva esa solución a, a sus manos, ¿no? Porque está disponible y mucho de eso está el procesador detrás cubriendo todos esos recursos, ¿no? Fíjate que esa es un, un, una muy, cosa muy importante porque tienen una, tiene unas cámaras súper poderosas que ya puedes grabar contenido de hasta 4K, ¿no? Ya eh, tienes ahí 4K, pero en una pantalla pequeñita, pues la verdad es, no, no es fácil apreciarlo, de hecho tienes que tener un super ojo para encontrar una diferencia, ya que cuando subes de alta definición de hasta 2K y 4K, en una pantalla pequeña es muy difícil percibir la calidad, pero teniendo una, un procesador gran, un procesador de buena gama, puede convertir esos píxeles a una pantalla grande, o sea, pantallas de 60, 80, 100 pulgadas, y ver ese contenido de 4K de manera nítida, envolvente, te cambia la forma de cómo... De Esta que es de, de 65, 4K, precisamente. <risa> Entonces, ahora que, pueda, que puedas ver ese contenido directamente de tu teléfono, te cambia la perspectiva, porque sí, ya, ya, ya, ya ahora sí ya empiezas a apreciar muchos detalles, la calidad del contenido de 4K, eso requiere, o sea, 4K son 4 millones, son millones y millones de píxeles que se están procesando al mismo tiempo y por eso es una gran cantidad, es un, es un trabajo exhaustivo para el procesador y eh, que lo hace en la pantalla, pero todavía hacerlo doble, porque lo hacen en la pantalla del teléfono y lo hace en la pantalla grande. Entonces, no, todo, no cualquiera puede, no cualquiera puede hacer esas cosas. Ricardo, hay un tema que... Creo que, que vale la pena mencionar, y es mientras esperamos a que nos llegue el 5G, hay otras ventajas en este tipo de procesadores, ¿no? O sea, tengo entendido que a nivel de Wi-Fi y de Bluetooth hay grandes ventajas para los usuarios. Claro que sí. De hecho, fíjate que al crecer 5G, tienes que crecer lo demás. Entonces, viene con una nueva generación, viene con Wi-Fi 6, viene con Bluetooth, con Bluetooth avanzado... Para que tengamos ahora, de hecho, estes, estos tienen eh, el, el, un sonido cercano a la realidad, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué es tan importante? El sonido ya lo hablamos de los juegos, pero ahora el sonido es en, este, en, en en una llamada telefónica, en una videoconferencia, en un live como el que estamos ahorita, o escuchando música que nos anima, que nos deprime, que nos llega al corazón, <risa> o, que, o con la que queremos eh, impresionar a alguien. Entonces, eh, tener un buen audio es súper importante. Y eso, eso también, eso subimos la barra, levantar y llegar a un sonido, a un audio más, lo más cercano a la realidad. De hecho, es nuestro nuestro lema dentro del sonido, que el sonido debe sonar como debe de sonar en tu, en tu equipo. Y, y así lo, lo aprovechan y lo, y lo estamos haciendo muy bien con, con, con Motorola. Bueno, y volviendo a lo que decía Karen, que me parece increíble todavía que lo podamos hacer, eh, ¿cómo logran...? Las dos compañías, Motorola y Qualcomm, por ejemplo, darle a los usuarios la posibilidad de conectarse al computador así de fácil y reflejar los contenidos, logrando una convergencia increíble. Porque al televisor, ya lo habíamos visto, pero al computador no es tan frecuente. O sea, eso implica un consumo de recursos bastante grande. Mira, con mucho trabajo. <risa> con mucho trabajo, y, pero pero fíjate que además con mucho trabajo y es con equipo porque ahora entramos entramos en, en una en una en una labor en como si fuera en billar de, de cinco de tres cuatro cinco bandas hacemos un, un, un, un, un, un ejercicio ahí porque es Motorola es nosotros es Google, el sistema operativo que traen atrás es Android. Y luego es Windows con los que estás trabajando. Entonces, interactuar entre Windows con Android y una marca ahí es un trabajo eh, exhaustivo, un trabajo ahí que requiere mucha coordinación, pero que se está logrando y estamos viendo esa convergencia. Estamos, como ya es tan poderoso, o sea, el, el, el, sobre todo en el 888, es un monstruo de procesamiento similar a equipo de cómputo. Entonces ya se hablan entre iguales, ¿no? Ya ya tienes velocidades de procesamiento similares, velocidades de conexión altísimas, entonces ya pues ya puedes puedes coexistir muy bien y esos protocolos han estado trabajando un, un buen tiempo, ya llevamos mucho tiempo trabajando y ahora pues son se, se vienen en realidad van a ver cada vez vamos a ver más esa convergencia en equipos y al, y al final creo que la parte de los equipos móviles van a ser ahorita son nuestra entrada al mundo digital. Son lo que tenemos, es nuestra vida, está ahí, nuestras redes sociales, está nuestra está nuestra identidad, está nuestra huella digital, está nuestra cara. Ten, muchos de nosotros tenemos nuestras cuentas de banco ahí, ahí lo accesas, ahí accesas tu correo, entras a trabajar, haces tus videollamadas. Entonces es tú pues ya es, eh, ya literalmente dentro de poco vas a poder hacer todo lo que hacías en tu computadora, lo vas a poder hacer en tu teléfono. Si no es que ya lo puedes hacer ahorita. Y acá tocaste un punto que nos dicen a cada rato, nos lo comentan y es recurrente, y es, oiga, yo quiero poder hacer exactamente lo mismo que en mi computador, incluyendo jugar, pero anteriormente la batería era un problema. ¿Ustedes cómo han logrado optimizarlo para tener títulos AAA corriendo en un smartphone sin que la batería se muera ahí mismo? <risa> Fíjate que ahí te voy a decir un secreto, bueno no es un secreto, pero pocos saben que dentro de Qualcomm, dentro de toda la, de lo que hacemos como tecnología, tenemos que crear eh, nuestros propios eh, contenidos, nuestras propias eh, eh, formas para trabajar, además de trabajar con todos, porque trabajamos con Epic Games, con... Con, este, con todos los estudios, con IE y con la mayoría, para asegurarnos que les damos los recursos óptimos para que el juego los juegos corran de manera más fluida y lo mejor posible. Pero tenemos un estudio de juegos en Qualcomm, para wow. probarlo, donde creamos los juegos, donde creamos unos juegos, para poder demostrar, para poder exprimir al máximo esos procesadores, exprimir al máximo lo gráfico. Y dentro de poco, no es muy lejos, vas a ver, acuérdate de esto, en, en, en estamos a hacer que estamos cerrando la barra con esa con la PC es todavía la PC la PC tienes conexión a energía cuasi infinita no digo uh -huh. porque tienes, estás conectado a una fuente de poder y tienes en los móviles estás dependiendo de una batería entonces tenemos que hacer esto que usarla que, que tomar ese ese regreso a ese Yin y Yang de dar más das más procesamiento pero no acabarte la batería y dar la experiencia más fluida al máximo sin acabarte la batería entonces, esa es, un, es, un, es una batalla, es como entre el bien y el mal, que siempre están ahí queriéndose <risas> llevar ahí todo el, todo el crédito cada uno de ellos. Pero eh, eh, trabajamos mucho en eso, entonces, dentro de poco, vas a ver que ahora los teléfonos van a hacer lo que hacen las PCs. Cuando viene un, un juego, viene una actualización de drivers gráficos para optimizarlos. Y eso no tarde en venir en los mundos móviles, vas a ver, en el mundo móvil. Que ahora va a venir el driver, va a venir el juego, y además viene con sus propios drivers para que lo exprimas al máximo y también tengas más, más duración de batería. wow Ahí seguramente cada vez más va a ser relevante la gama y el tipo de procesador que tenemos en un móvil, ¿no? Porque seguramente, como pasan los PCs, los drivers no van a correr en cualquiera. Exactamente, ya y tienes que actualizar los drivers. Y fíjate, y ahorita que hablas de gamers, el año pasado, de toda, la, de toda la industria de gaming, de toda la industria de juegos, el 50% de los ingresos que tuvo esa industria vino del mundo móvil. Entonces, eso es un dato súper importante, es que cada vez hay más personas que están, que estamos jugando desde nuestros móviles, eh, entonces eso también es algo que, que, que nos que nos gusta De hecho tenemos hasta un producto que está en Que que, que es lo, que solo la serie premium Como el, el, el G200 que tiene el 888 Plus Y los que tienen la etiqueta G como el 732 que está en el G60 son, Tienen una etiqueta nosotros que le llamamos Snapdragon Elite Gaming Donde están esa serie de funcionalidades Que lo que les decía de cómo se optimizan la pantalla Los pixeles las luces, los colores, cómo se hasta las sombras, cómo se procesan en, en los juegos, el touch, todo eso, entonces eso también tiene esa etiqueta, y es nuestro nuestra apuesta desde Qualcomm, que sabemos que esa es una industria que está creciendo mucho, que quieren mucho, y como te decía, si un equipo es bueno haciendo juegos, es bueno para, para casi cualquier cosa. Total, Ricardo, sí. por acá también, o sea, no me perdonan no, que te dejé ir, sin preguntarte otro de los puntos, sí. ya que estamos hablando de juegos y es, pues mira que justo en el G60 y en el G205G hemos trabajado eh, pues desde, desde Moto poder ofrecer una mejor tasa o frecuencia de actualización en pantalla, ¿no? que eso es uno de los puntos importantísimos para esos gamers, pero siempre queda la duda de, ya que estamos hablando del procesador, que sabemos que el procesador controla todo ese cerebro como nos has indicado, ¿qué tanto controla esa tasa de refresco y cómo la maneja adaptativa también para poder, eh, pues, ahorrar recursos, ¿no? Sabiendo que es un punto uh -huh. tan importante para los gamers. De hecho, pues sí, de hecho, hay una parte del procesador de la plataforma que te define hasta cuánto puedes refrescar la pantalla. Entonces, sí, a la sí puedes llegar hasta 90, 120 Hz, ese refresco, viene desde el procesador. Y este te dice, está, está limitado y muchas de esas optimizaciones algún, de las optimizaciones que hacemos para gaming es adaptar ese ese, ese, ese cuántas veces está refrescando qué tan rápido es la pantalla eso para gamers es clave porque qué tanto estás cómo se mueve cómo se ajustan las escenas cómo se mueven todo cómo estás cómo estás interactuando con el dispositivo cómo estás interactuando con los sensores porque te, te mueves también con el teléfono entonces eso y en la pantalla viene desde desde desde la misma parte del procesador entonces, es súper importante que también que lo tengan en cuenta, que tengan un buen procesador para que, que tengan en mente que un procesador también te va a ver, te da, desde todo lo que ya hablamos, pero se me había olvidado decirte que sí. Qué bueno que me lo recordaste, la pantalla también es, este, es algo que viene desde, desde, el, desde el procesador, desde la plataforma. Y que consume? Inclusive hablando de las tasas más altas, ¿no? 144 uh -huh. hercios, por ejemplo, que es la que tenemos en G200. Uh -huh. Inclusive ahí ese manejo es vital, ¿no? Para, para ese ahorro. Y para aquellos gamers acérrimos que lo, lo van a saber, esos 144 Hz están, o sea, hay pocos teléfonos disponibles, pero además está disponible solo en monitores profesionales para gaming. Uh -huh. Y ahora lo tienes en tu teléfono. Entonces, eso cambia muchísimo la forma en, que, en cómo experimentas los juegos. Además que, Ricardo, la pantalla son una serie de puntos, ¿no? Y cada vez tenemos más, más resolución, y las tasas son increíbles, entonces sí, sí. la optimización seguramente debe ser grandísima. No, el, el todo eso, imagínate cuántos, son cada vez más y más píxeles que están ahí, son controladores, además que interactúas con ella, es una pantalla que estás tocando, no sé, por ahí hay alguna estadística que son como 200 veces por, por cada hora, algo así, estamos tocando el teléfono y este pero bueno todo eso está interactuando entonces hay que eso, tenerlo hay bueno. que tenerlo activo y eso que está haciendo todos esos sensores fíjate que hay una parte del dentro de las plataformas de Qualcomm que todos esos sensores ahí cuando lo estás volteando que además eh, están funcionando en una isla de baja energía para que si está apagada la pantalla o si no está haciendo nada entonces que esos sigan al pendiente estén ahí monitoreados todo el tiempo inclusive el de audio para cuando tú le digas Hey, a tu asistente de voz Alexa o a quien tengan ahí o hay uno de Hello Moto si mal no recuerdo que también lo puedes este, eh, eh, lo puedes habilitar eso tiene que es un sensor que tiene que estar escuchando todo el tiempo entonces hasta esos sensores los tenemos en, un, en, un, en una parte del procesador que utiliza el mínimo de energía ahora sí que lo, lo menos lo mínimo necesario para que estén siempre activos entonces también eso está está del de, procesador y esos sensores la, la vibración, el, el sonido, la temperatura, todo eso está en una isla de bajo consumo de energía. Bueno, ustedes hablan muy rico, pero necesito un compromiso. Necesito que los dos me, me digan que nos vamos a volver a reunir, porque ya se nos pasó media hora en un abrir y cerrar de wow. voz Y yo creo que hay muchas más preguntas por responder. Sin ir más lejos, dejamos por fuera el papel de la inteligencia artificial en cámaras, en optimización y obviamente todo eso es una magia que viene de la integración entre el hardware del teléfono y obviamente el centro de operaciones que es el cerebro en el procesador. Uh -huh. Entonces, sí. díganme ustedes, ¿puedo contar con que nos vamos a volver a reunir? Claro, que la próxima sea presencial, ¿no? Cara, con muchísimo cara. gusto, claro que sí. Uy, me encantaría. Yo yo feliz de estar con ustedes, muy rico con ustedes, que bueno, me la paso muy bien. Bueno, Pero, Ricardo, es aquí esto. estás invitado a Colombia, ¿no? Para los que nos están viendo, pues Ricardo está en México, ¿no? Pero aquí bienvenido con los brazos abiertos. Lo vamos a traer, ¿cierto? Si sí, cumplimos con ese compromiso. <risa> Perfecto, bueno quiero agradecerles a ustedes dos por ese tiempo y por compartir ese conocimiento tan grande que tienen con la audiencia y obviamente no nos podemos ir sin agradecer a todos los que se conectaron porque vi desde todos los lugares de Colombia y estoy casi seguro que también hay gente fuera de Colombia muy pendiente de todo lo que hace Motorola en alianza con Qualcomm. Muchas gracias a todos. Gracias Felipe y Ricardo a ustedes también por este espacio encantada de haber compartido esta noche. Vale. Un gusto, abrazo, cuídense mucho todos, que gusten saludarlos. Y nos vemos pronto. <risa> nos vemos pronto. Ah, que sí, nos vemos. Pronto.